En esta oportunidad, eh, este MDM nos ayudará a introducirnos al tema sobre criterio, algunos criterios didácticos para el diseño de habla virtual en 2.0. Mi nombre es Deborah Broca, trabajo en el programa de educación a distancia de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y lo que veremos a continuación forma parte de un taller de carácter virtual que se viene desarrollando. Para comenzar, debemos tener en cuenta que los usos de las aulas virtuales pueden ser de dos tipos, como apoyo a la presencialidad, como se puede ver aquí, o como soporte para un curso o una asignatura a distancia. Ambas tienen características específicas que las trataremos diluyendo a lo largo del curso. Lo importante es que se tenga bien en claro estas dos distinciones. Como paso a la presencialidad, tenemos que distinguir tres tipos de diseños de aulas virtuales. Estos tipos de diseños de aulas virtuales consisten en, por un lado, tenemos un aula de tipo repositorio. Luego, tendremos un aula de tipo social o con interacción. Y por último tenemos lo que se denomina un aula de tipo didáctica. Ambas tienen características específicas, que es las que iremos tratando de avanzar a lo largo del curso. En el aula repositorio los materiales educativos tienen un lugar especial. predominante porque justamente el aula se basa en eso, en, en mostrar información y en mostrar en los materiales que a, los, a los que los alumnos acceden también podemos contar con el hecho de que el aula tenga algunos anuncios o novedades de tipo administrativas que son las que ayuden a complementar lo que está sucediendo en la presencialidad. El aula virtual para la interacción tiene como objetivo principal, en realidad, mantener el contacto entre docentes y alumnos. Para ello se usan diversos recursos. Acá lo importante no es tanto el material que se le presenta al alumno, sino para que pueda... Eh, Comunicarse con su docente. Algunos de los recursos que contamos son los foros, los chats y la mensajería en toma. Estas son propias de la MUL 2.0. Ahora bien, en el caso del aula como propuesta didáctica, se, se trata de un aula virtual que implica una propuesta de contenidos ¿sí? que tienen que ver con lo curricular. Luego tenemos actividades de diversos tipos. que ayudan a justamente reafirmar y propiciar el aprendizaje en los alumnos y por último contamos con espacios para la interacción e intercambio de docentes y alumnos y alumnos-alumnos Entonces vemos que esta es el aula virtual más completa en realidad. Vamos a repasar a continuación lo que hemos visto hasta ahora eh, en este mini video. Les propongo que detengan el video y que traten de escribir qué es lo que recuerdan de lo que vimos hasta ahora. Yo continuaré, pero lo ideal sería que ustedes puedan detener el video y hacer un repaso. Bueno, en este video vimos principalmente que existen dos tipos de aulas virtuales. Una que tiene que ver con la presencialidad y otra que tiene que ver con la distancia. Luego vimos que existen tres tipos de aulas virtuales dentro de la presencialidad. Estas son un aula de tipo repositorio, un aula para la interacción o el intercambio, y un aula de tipo didáctica. Y pudimos ver cuáles son las características de cada uno. Recuerden siempre retomar las lecturas a las cuales está asociado este mini video. Muchísimas gracias por estar allí.